Eh, eh, bienvenido al vato, donde tus sueños se hacen realidad. Le pregunto al cliente, no, no tiene WhatsApp cliente, y se le pregunta al cliente, ¿cuál es tu color preferido? Y me dice, el brillo. ¿Qué hacemos? No, empezar de puta madre. Cinco coches, una moto. <risa> Como, cinco caballos y una yegua tenemos. Venimos en busca de una confección, la cual, esto ya salió en un capítulo de Los Nuestros, la cual el día que te fuiste de vacaciones, un chico vino a repasar una dañamo, ¿vale? Preguntando por ti, como diciendo que tú ibas a estar en el centro. Yo le dije que no, que te habías ido de vacaciones y justamente vino ese día. ¿Cómo, cómo, cómo? Eso no es mentira. Ya con eso, ya con eso se apunta al albarán en el ranking más alto, pero el compañero Darío que la cabe, ¿no? Es lo que quieres decir. Cogiste cita a un cliente ese lunes cuando tú te ibas de vacaciones. Vaya, que ahora hiciste el coche entero. Pero ahora ¿vente, vente y fuera. Vente y fuera, ¿eh? Oh. Cuidado con el tipo de personas que trabajo, ¿no? Bueno, que coste en acta. Menos mal que el cuando me voy de vacaciones. Me toca a mí. Mm. Bien. ¿Habéis visto la mierda de cosas que me ha cogido el Alberto? ¿Usted te crees, tío Alberto? Son moquetados, incluso las esterillas ¡Alberto! ¿Quién trae el armarán que trae? <risa> <risa> ¡Míralo, ahí está el tío! Surprise, motherfucker. Se lo come entero, el Pichafloa Y encima que la ha metido Alberto, ¿sabes? Me echarme a mi Hombre, sí. Sí, sí Ya se lo puedo comer, ¿no? Se ¿Me coma el coche, no? No, eso está claro A mí os digo una cosa Del único que me fío para hacer este coche por dentro sí de mí mismo Yo te lo digo Parece egocéntrico. No egocéntrico <risa> Le darme por favor. No quiero trabajar con ese monumento. Man. La clienta, Alberto. Ya que no frota mucho, que por lo menos atienda y se que contenta a la clienta, si no. Este es el brazo de un semidios, ¿estás viendo esto? Siempre es bueno que haya mucho trabajo, muy bueno. Se pasa el día más rápido y aparte pues la empresa y nosotros lo agradecemos, ¿no?